Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería comentarles. Eh, ya he recibido el retiro. Sé que muchos no me creen, pero yo no tengo por qué mentir o defender a la compañía. Nadie me paga por estos vídeos. Así que bueno, les dejo cuándo lo solicité, cuánto solicité y cuánto me ha llegado. Digo, el, mi billetera de truz. Es legible para muchos, a no ser que alguien me haya enviado dinero, qué cosa que dudo. Por desgracia no queda reflejado de dónde viene ese dinero, pero bueno, eso ya no depende de mí. Así que nada, que tengáis un hermoso día y nos estamos viendo. Hasta luego. Como sabes, hice un retiro el pasado 17 de junio del 2022 en Down Truth en tu vida de 13,35 USDT. Este es un saldo de compensación, pero no aparecía en el botón nuevo. Aparecía en el botón normal de retirar saldo. Así que hicimos la prueba después de que se nos devolviera dos veces anteriormente. Hicimos este retiro y teníamos esto en la billetera de TSC ese día. ¿Ok? 1,43. Si te fijas, ahora mismo tengo este importe. 1.0443034. Si te das cuenta en el valor de monedas de TSC... Es superior, pero si miras el total en la parte de abajo, anteriormente tenía en ese momento según el valor 3,51 USDT y a día de hoy 2,66. Como sabemos, no está en su mejor momento y pues obviamente va a bajar más. Pero si te fijas en la parte de arriba derecha, está el valor o el precio que se encuentra ahora mismo el TSC. Si te fijas, ese día que hice la compra está cero 0,00336854 y el día de hoy que te estoy haciendo esto, el 22 de julio, está a 0,00249444. Por lo tanto, es inferior el valor que tengo, aunque hay más monedas. Entonces, es súper importante que entiendas la diferencia de esos tres valores para que puedas entender la mejor forma de saber lo que tienes. Recuerda que mi único objetivo es transmitir lo que está pasando en las cuentas a las que yo tengo acceso. Cuando empecé este canal lo empecé a hacer porque muchos contaban cosas que no me ocurrían. Y digo, no puede ser. Entonces ya hablando con más gente me di cuenta que no era la única persona a la que le pasaba esto y por eso decidí hacer un canal donde se contara la verdad. Y ese es mi único objetivo, mostrar transparencia de lo que a mí me ocurre. Sé que cada cuenta, cada persona, cada cosa puede ser totalmente distinta, pero yo solo te transmito lo que me pasa a mí y es lo que quiero que entienda, No es ni que defienda ni que apoye, simplemente os muestro mmm, a lo que tengo acceso y lo que para mí es real porque lo estoy viendo y sintiendo. Entiendo que para ti sea una estafa, que estamos cabreados porque nuestro dinero está atrapado. Yo estoy igual que tú seguramente, o, o peor o, o mejor, no sé, según tu caso. Pero es importante obtener la información. Ahora leyendo en un grupo dice, es que no me quieren pagar, es que no me sacan dinero, es que de qué me sirve ver estos videos. Eh, hay que ser perseverante, ¿vale? Eh, yo ese dinero, que es poquito y de hecho no es mi cuenta, si no hubiera estado al pendiente intentándolo, intentándolo, intentándolo, intentándolo, no lo hubiera podido sacar. Que sí que es súper poquito, pero lo he podido rescatar. Entonces, si tú estás al día, ¿sabes qué es lo que está pasando? ¿Sabes cuándo se puede sacar? ¿Cuándo no se puede sacar? Pues será más fácil de que lo recuperes. Entonces, si tú tienes desinformación, pues va a ser más complicado que puedas recuperar. Que ojo, no quiero decir que si lo haces vamos a recuperar el dinero. Ojalá y Dios quiera. Pero tienes que estar al tanto de lo que pasa. Por favor, entiende que no es que lo defiendas, simplemente digo que hay que estar al tanto. Es como cuando vemos las noticias, eh, el ver las noticias no significa que creamos o no en lo que está pasando. Vale, Entiendo que, por ejemplo, en mi país, en algunos países, pues alteran la información, ¿no? Este, pero lo que voy es de que si tienes información, tienes poder y al menos sabes cómo pelear y cómo hacerlo. No obstante, obviamente estás en tu derecho si tú quieres de denunciarlo y de obrar como tú quieras, o retirar, o dejarlo, o invertir, pero lo que digo es de que no puedes estarte quejando continuamente y no intentarlo, y que si te estoy diciendo, puedes sacar ya, me ha permitido, pues no me digas, eh, lo hago en dos días porque ahora no puedo. Lo digo completamente por alguien, ¿vale? Porque en dos días a lo mejor no puedes. Entonces hay que estar al pendiente, hay que saber qué es lo que pasa y hay que aprovechar el momento en cualquier situación. Se los digo con muchísimo cariño, pero es que de verdad muchas veces me pasa eso que os aviso, notifico personalmente en mi grupo personal de, de mis compañeros y, y luego pasa eso. Entonces si queremos eh, intentar recuperar o ojalá se pueda recuperar, este, pues hay que hacerlo, pero por ejemplo, hay personas que se están quejando de mi equipo y ni siquiera han subido la documentación y si no subes la documentación, ¿cómo vas a cobrar? Entonces, ¿cómo te vas a quejar? Eh, algunos han estado pudiendo sacar dinero, mm, obviamente han perdido y es muchísimo menor de, de lo que creían tener pero lo han hecho y están sacando, sin embargo hay otras personas que solo se quejan y tampoco hacen nada al respecto de qué te sirve pagar el CAIC si no subes la documentación. Entonces, hay que ser conscientes chicos, os lo digo con amor, y bueno, solo eso perdona, que tengan un bonito día, hasta luego.